Anterior Hola. Gringos, diga no mi chan, Kimmy no tolico ni nates my maiba. Bruh. Buenas a todos, antes de empezar con el video, por si tienen dudas, he estado ocupado con un asunto importante en el cual no he podido estar activo en los videos. Bueno, he estado pensando anteriormente en dejar el canal antes del asunto, pero como he estado viendo que me estuvieron apoyando cuando estuve ocupado, se me ha subido el ánimo para continuar con mi contenido. ¡No! ¡No! Y sí, no me fui con Jesus, también tuve días libres después de ese asunto. Si quieren saber, este video les dará la información. <risa>